Yo, yeah, yeah, algo. Lo más pegado de galera, yeah, now, yeah, yeah Yo, yeah, yeah, algo. Nosotros entramos con galera pero no nos pueden matar, yeah solamente no va a dar las natas para los guachos repasar porque tú sabes, hinchadas de los guachos todas las quieren saltar pero tú sabes que el día de mañana guachos nosotros en calera vamos a pegar porque tú sabes, en esto tenemos proceso, nosotros tenemos la idea en el progreso porque tú sabes que en esto se nos prende el seso, ah, los guachos suben en el progreso suben en el exceso, nunca caen preso, pero no tiene para ese estreso, porque ese lo también creso, porque tú sabes que de pendejo yo crezco. Y es así como dicen los guachos crecen, porque tú sabes que dice comida merecen. Ja, el perro que ladra no muerde, porque tú sabes que neto le muerden todas las veces. Mm, y es así que no saben pelear, solamente los guachos no saben disimular. Porque tú sabes que neto no saben largar las si y el día de mañana los guachos los va a matar. Lo tengo de perro a los putos, porque tú sabes que hacen bulto. Porque tú sabes lo hago cagar en susto, porque tú sabes que neto hacen bulto. Pero eso es una mapa, algo guacho ya llegó para acá, para todo guacho no ven a embarcar, porque el día de mañana te va a pegar, pero es así que yo me lo mato, guacho marihuana, guacho yo lo arrebato, porque vine con el alto impacto, no falte auto tú nene que acto, dice impacto, dice gato, dice Macri ese alto gato, salta en cuatro patas, porque tú sabes que neto a los guachos no le da la nata, y es así como lo hago, porque tú sabes que neto en esa rima siempre me cago, y es así como me ahogo, porque tú sabes lo putos puto no le agarro el codo, y es así como pasa perro, yo siempre voy a rap en la plaza, porque tú saber que en toma me da nata porque soy el lanin, salió de la nasa, y Dice sí perro, ya, ay A el chinfato un perro.